Este proyecto de ordenanza busca declarar de interés municipal el acto de entrega del primer DNI no binario en el partido de General la Madrid, posible también, posiblemente también uno de los primeros en la, en la región. Eh, y bueno, se basa en la ley 26.743 de identidad de género, que lo que hizo fue reconocer. Argentina tiene una gran trayectoria en la identidad, tanto en aquellas personas que han tenido el debido cambiar su, su nombre, nombre de apellido, por diferentes cuestiones, y también acá reconociendo el género, saliendo del binario masculino-femenino. La ley 26.743 lo que permitió en primera instancia es aquellas personas que habiendo nacido con un sexo biológico y se sintieran, se identificaran con el sexo opuesto, pudieran cambiar de sexo en el documento. Fue un gran avance, esa fue la primera ley en el mundo que no patologizó a la comunidad trans, y sigue siendo hoy también la, la, la única ley en el mundo. Eh, el derecho a la identidad es, está directamente relacionado a no sufrir discriminación, a tener acceso a la salud, a la intimidad, y obviamente a realizar un propio plan de vida. Cada persona tiene derecho a vivir su vida, por supuesto, pero también necesita de un Estado que acompañe esas decisiones. Eh, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dejó de patologizar a la comunidad en el año 1990. No fue hace tanto, fue hace muy poco realmente. Y a partir de ahí empezó a reconocer que las personas del colectivo gozaban de menos salud que las heterosexuales, por ejemplo. Es entonces que hay ahí una gran eh, diferencia, que hay una gran injusticia. Y se trabaja día a día por un mundo más inclusivo y más igualitario. Estas normas acercan un poco más a un mundo más inclusivo y más igualitario. Obviamente esto es un primer paso, eh, el decreto lo que hace es dar un paso más en este camino hacia la igualdad, porque muchas personas no entraban tampoco en la lógica de masculino y femenino eh, luego de la sanción de la ley, es decir que se profundiza todo el tiempo este camino de, de, de igualdad y de lucha. El cambio obviamente es social y cultural, las personas tienen que entender que esto es así se pueden modificar las leyes pero lo que necesitamos es que la sociedad se comience a deconstruir tenemos la suerte de que en nuestro partido se haya entregado el primer DNI no binario con la nomenclatura X, es decir una persona que no se identifica ni con lo masculino ni con lo femenino y que además haya prestado juramento en este honorable Consejo Deliberante creo convirtiendo al Consejo Deliberante de la Madrid en el primero en tener un concejal no binario eh, o sea que también es un hecho histórico, es por eso que creemos que es de interés municipal, además participa del, del colectivo LGBTIQ+, acá en General La Madrid, es un activo militante, y después también me gustaría destacar este colectivo, porque frente a lo más oscuro de la sociedad, frente a la discriminación, frente a la, a la agresión, siempre han respondido con el orgullo, que es lo más importante que, que pueden tener, me parece, y es un orgullo histórico que viene desde hace muchos años. Eh, desde hace algunas décadas se están visibilizando más las luchas de los colectivos, pero han estado durante toda la historia de la humanidad. Eh, y es ahora recién cuando el Estado y las instituciones están reconociendo estos caminos eh, que han trascendido. Reitero, este es el primer paso, seguramente falte mucho. Por ejemplo, la Argentina es el primer país en la región que declara eh, la nomenclatura X, por lo tanto el resto de los países no van, a, no van a poder reconocer la nomenclatura X y eso seguramente generará alguna, algún, no sé si problema, pero alguna aclaración. Estamos en ese camino, el, el asunto es que los demás países empiecen a reconocer el género no binario, eh, lo tenemos sentado acá, es Ariel López, es un compañero de, de nuestro frente y la verdad es que me parece que es importante reconocerlo, pero también promocionar las políticas que nos llevan hacia un mundo más igualitario y más justo. Eso creo que es lo que necesitamos. Y desde lo individual, digo, en mi caso he nacido varón y heterosexual. Y eso me ha dado un montón de privilegios que no tienen, por ejemplo, las mujeres, y ni que hablar de las personas que forman parte del colectivo. Son privilegios que no los he pedido, por los cuales no he luchado, pero el sistema me los otorga. Me los otorga un sistema patriarcal, machista, heterosexual, binario, eh, y que es una superestructura, digamos, que es algo a lo que no puedo renunciar. Solamente pierdo esos privilegios si no me declaro heterosexual. Y la verdad es que esos privilegios no los puedo renunciar, aunque me parezca injusto que yo tenga privilegios que no tiene mi compañera o que no tengan las personas del colectivo. Pero el primer paso creo que es empezar a cuestionar esos privilegios y empezar a deconstruirse. Así que, bueno, en búsqueda eh, de una sociedad más igualitaria, de un mundo más justo, es que entendemos que declarar de interés municipal este acto de entrega del primer denominario Ariel Gonzalo López nos va a acercar un poquito más hacia esa, hacia esa sociedad que queremos eh, y que estamos en un proceso de construcción. así que esperemos también que las instituciones como este Consejo Deliberante adhieran a este proceso de, de construcción. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, concejal Escudero. Concejal Aranzazu tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Bien... Eh... Este bloque lo que he escuchado entre los fundamentos eh, de este proyecto de ordenanza es todo lo que ya compartimos, digamos, eh, somos parte y partidarios del espíritu de la ley 26.743, como así también del decreto 476 eh, emitido el año pasado en el mes de junio, de julio. perdón. Eh, lo que sí vemos, y esto es una realidad, que este decreto también tiene un gran vacío legal. Y el vacío legal es real y no lo digo yo, lo, lo dicen entendidos en lo que tiene que ver con la ley electoral, con el código penal, procesal, con las leyes previsionales, entre otras cuestiones. Eh, así que para poder eh, evaluar más el proyecto, charlarlo más y aprender todos un poco más porque todos estamos aprendiendo en, e, en esta materia y la verdad que celebramos los cambios porque todos somos iguales ante la ley, no debería existir la discriminación, pero también vivimos en un mundo real y sabemos que existe. Eh, lo vamos a pasar a comisión con pronto despacho eh, para poder charlar y también para poder generar, si es posible, desde este cuerpo como cuerpo, entre ambos bloques, proyectos que se puedan alcanzar a nuestros legisladores nacionales para que empiecen a resolver estos baches legales. Bien, de esta manera entonces pasa a las comisiones... Sí, concejal, sí. No, eh, obviamente se va a tomar carta, acabo de decir, es un primer paso. Seguramente se va a profundizar y se va a reglamentar, este, lo dije también con el asunto del pasaporte en otros países, pero creo que el bache no es legal... Eso se resuelve. El bache es cultural, el bache es educativo, el bache es social. Eh, y siempre es mucho más lento la deconstrucción que la cuestión burocrática, aunque no lo crea. Siempre decimos que la burocracia tarda. Bueno, en este caso va a tardar más la sociedad en aprender a, a valorar las luchas. Simplemente eso. Gracias, concejal. Pasa entonces a la Comisión de Reglamentos, Poderes y Asuntos Legales.